¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir una versión algo inusual pero bastante competitiva de Thanos. Hasta el momento muchachos, esta versión de Thanos es la que estoy disfrutando mucho en jugarla. Porque justamente las diferentes mecánicas de juego que tiene este masito Son de poder incomodar al oponente. De mandarle cosas inútiles al lado de su ubicación. La otra función que te va a ofrecer este mazo es la de bloqueo de ubicaciones. Y hay muchas otras estrategias más que las iré narrando conforme les vaya explicando carta por carta de este masito. Como les decía la versión de este mazo me ha encantado bastante. Pero uno de los reemplazos que ustedes pueden hacer acá de repente si no les gusta jugar algunas cartas de este masito, Podría ser Cosmo por Polaris. Y Spider-Woman por Shang-Chi. Y ahora que tenemos un metajuego donde están reinando los mazos de Shuri y los de Galactus. Esta versión de Thanos les hace el frente pero de forma muy digna muchachos. Y justamente porque conterea a ambos decks de forma muy fuerte. En el caso de Galactus este mazo de acá le va mandando cosas inútiles al lado de la ubicación del oponente. No dejando que el Galactus tenga eh, una ubicación libre para poder jugarse. Y lo otro con Shuri es que también este mazo puede o bien bloquear una ubicación con Spider-Man o con profesor y a la vez también podría bajarte todo el poder que Yuri ha bosteado a una carta como por ejemplo a Red School bajarlo de 26 de poder a solamente 3 de poder con Valkyria y ahora muchachos vamos a comenzar a explicar carta por carta de este masito comenzando con Dahut. Dahut es una carta que va a sinergiar muy bien con Viper, es una carta que tú la vas a querer enviar al otro lado justamente de la ubicación del oponente, acá lo que tú vas a valorar bastante de Dahoud también es el demonio, que este demonio te puede ayudar a ganar también gracias al gran poder que tiene al ser coste 1, este demonio en turno 6 incluso podría hacer muy buen combo con Valkyrie, Spider Woman oh, o el mismo Blue Marvel también que son cartas de coste 5 y así puede jugar un turno 6 bastante bueno. Luego también tenemos aquí a Titania que es una carta que puede servir para múltiples funciones, entre ellas bloquear la ubicación del oponente o también ponerla en turno final, no jugarla como un poder 5, como les decía, así como el demonio podría eh, ir muy bien con Valkyria, con Spider Woman, ¿no? eh, se bostea bastante bien también con... Blue Marvel... Eh, incluso hasta con Profesor X tú puedes jugar a Titania en turno 4 en una ubicación y luego juegas a Profesor X en esa misma ubicación y Titania no se va a mover para el otro lado de la ubicación del oponente simplemente como Profesor X tiene este poder de que ninguna carta se puede mover pues hace el efecto también en Titania y simplemente se queda ahí quietita justo con Profesor X sumando una buena cantidad de poder en esa ubicación bloqueada, luego pasamos con Daredevil, que esta es una carta que va a sinergiar muy bien con cartas como Profesor X incluso el mismo Spider-Man. también en turno 5 si así lo quieres o puedes de repente tratar de ver o conterear un mismo Galactus que generalmente los Galactus están jugando en turno 5 y si ves dónde está jugando ese Galactus pues sencillamente si tú tienes la prioridad le puedes poner un Green Goblin, le puedes poner un Cosmo no o, in o incluso puedes jugar tal vez Titania más un Demonio de repente y le pasas a Titania al otro lado al Galactus y no vas a dejar que se active su efecto y de esa manera puedes hacer un muy buen counter dar débil también va a funcionar muy bien con Profesor X porque justamente te va a permitir ver en qué ubicaciones o qué ubicación el oponente está jugando sus cartas o su carta y pues tú dirás acá de repente en la otra ubicación va a ser más factible lanzar a Profesor X y así sin problemas poder ganar en esa ubicación y solo preocuparte en alguna de las otras dos ubicaciones que queda por luchar y ahora muchachos vamos con Viper una carta con excelentes stats y una carta que también va a hacer que este mazo justamente gane la categoría de lanzador de cosas inútiles Viper acá va a lanzar a Dahut. y Incluso ahora como les decía que había un meta bastante lleno de mazos de Galactus Generalmente Galactus también te va tirando cosas por ahí ¿no? Te puede estar tirando un Green Goblin al otro lado Y de repente justo tienes el momento donde puedes lanzar a Viper y devolvérselo también Y con eso le vas a arruinar justamente la estrategia de querer lanzar Galactus en esa ubicación Incluso Viper acá también te puede servir para estas ubicaciones que te están dando raptores o ardillas ¿no? Y así con Viper le mandas un raptor o una ardilla al otro lado del, de la ubicación del oponente y hace de que juegue más incómodo Y tenga que pensar bien qué cartas va a jugar Incluso puedes combinar de repente Por ahí Titania también no eh, Después de haberle enviado un Raptor con Viper Y puede ser que Titania por ahí se pase para el otro lado Más adelante y con eso le terminas Bloqueando totalmente la ubicación Así que facilitas más que todo el bloqueo de ubicaciones Gracias a Viper también En este mazo Y ahora nos pasamos al Green Goblin Esta cartita también es muy bonita muchachos Esta es una carta que hace que también Puedas bloquearle una ubicación al rival justamente a veces el rival quiere jugar en turno 6 de repente la última carta en esa ubicación que ya estaba por completar y tirándole un Green Goblin ahí pues ya no va a tener forma de poder jugar la última carta o en el último turno justamente en esa ubicación y terminas arruinándole toda la estrategia así que Green Goblin acá tiene bastantes usos incluso si en la ubicación del oponente ya tiene dos cartas ahí ¿no? ocupadas y le quedan dos espacios libres pues lo que puedes hacer es tirar juntamente Titania con Green Goblin y le terminas bloqueando esa ubicación ha sido una jugada bastante bonita. A mí la verdad me da mucha satisfacción hacer esa jugada en muchos de los casos. Eh, son cosas, la verdad, que puede hacer posible que en un turno 4 puedas hacer un bloqueo de ubicación, lo cual es bastante bueno. Y pues Green Goblin, como les decía, ¿no? Incluso puede bloquear por ahí también a un Galactus, no dejarlo que juegue, ¿no? Eh, pues ese, ese poder de menos 3 que va con Green Goblin junto con la gema del alma, por ejemplo, de Thanos que le pones acá, hace que sea un menos 4. Es como que es una carta que incomoda bastante, se podría decir al oponente y muy estratégica también y ahora pasamos con Cosmo muchachos una carta con muy buenos stats también es una carta que como saben está hecha justamente para poder contener cualquier tipo de, de cartas que llevan efectos de revelarse también Cosmo está acá presente de repente por ahí para proteger un Thanos de que no, se, de que no lo vaya a eliminar un Shang-Chi o poder eh, proteger digamos a la, en la ubicación cuando te sale el monstruo de poder 9 también puedes poner un Cosmo ahí también para proteger a ese monstruo de Shang-Chi eh, pero hay muchas más eh, digamos aplicaciones que tiene Cosmo acá, en este metajuego por ejemplo de repente vas a esperar a lanzar un Cosmo en turno 4 para tratar de digamos de contrariar a una Shuri, ¿no? no dejar que justamente su efecto de revelarse se active o también para contrariar un Galactus también que eso también sirve mucho, así que hay muchas maneras ahorita de poder usar a Cosmo en este metajuego donde están utilizando también muchas cartas con efecto de revelarse. Luego nos vamos con Spider-Man, muchachos que aquí también podemos hacer unos bloqueos muy interesantes, incluso hay una ubicación que en turno 5 te obliga a jugar en esa ubicación pues ahí tú en turno 4 puedes lanzar Spider-Man en esa ubicación y no dejas que el oponente Juegue nada en turno 5 prácticamente Es como un turno perdido para el oponente eh, Spider-Man también se podría utilizar eh, Como para tomar también una ubicación eh, Digamos en turno 4 Y como el oponente no puede jugar nada en turno 4 Ahí para turno 5 puedes jugar Tal vez Profesor X y puedes asegurar Digamos ahí tomar esa ubicación en turno 5 Eso ya depende de qué tantos Recursos eh, quieras jugar Digamos en una ubicación porque acuérdate Que también siempre es bueno tratar de jugar jugar también, eh, tratar de ganar las demás ubicaciones, no solamente concentrarse en una sola ¿verdad? Esa es, eh, digamos, esa es la estrategia del juego también. Entonces aquí Spider-Man te puede servir incluso para lanzarlo en turno 5 y no dejarlo jugar nada al rival en esa ubicación también así que tiene bastantes aplicaciones esta carta nunca está de más en este mazo es muy bueno la verdad y con el meta que tenemos ahorita de Galactus, Shuri incluso en turno 4 podrías lanzar Spider-Man donde sabes de repente que va a poder jugar Galactus, ¿no? Donde está su ubicación donde no hay ninguna carta y sabes que Galactus lo van a jugar en turno 5, pues ahí lanzas al Spider-Man y se acabó, ese Galact ese Galactus no va a poder ser jugado ahí y pues simplemente esa, esa este, posibilidad que tenía de ganar, digamos, el oponente se reduce dramáticamente. Y ahora nos vamos con Blue Marvel, una cartita bastante nostálgica, pero que hace mucho sentido también en este masito, sobre todo porque acá tenemos las gemas del infinito y acá Blue Marvel lo que hace es tratar de bostear todas las gemas posibles, ¿no? Que estén, digamos, dentro de las mismas ubicaciones. Además que Blue Marvel acá también puede ayudar con un unos bosteos adicionales en la ubicación de Profesor X, lanzas a Profesor X en una ubicación, esta ubicación se va a bloquear de repente por ahí tenías dos, tres cartitas ahí con Profesor X en total y lanzando Blue Marvel en otro lado pues te va a ayudar a que ganes unos puntitos adicionales Y si en caso estabas perdiendo justamente por poder en esa ubicación del Profesor X así que por ese lado Blue Marvel también es bastante bueno, es muy recomendado, también es una carta muy linda puede darte mucho poder en las otras ubicaciones donde tengas muchas cartas haciendo que de repente en una de esas ubicaciones puedas terminar ganando también por diferencia de poder, luego continuamos con Profesor X, esta es una de mis cartas favoritas y nostálgica también, es una carta de coste 5-3 de poder pero tiene justamente esta habilidad tan linda de poder bloquear una ubicación, más que todo tienes que predecir en muchos de los casos no donde el oponente no va, no va a jugar eh, en esa ubicación donde lo vas a lanzar al Profesor X y ahí terminarás ganando, pero acá las cosas ya se facilitan porque va a haber una sinergia muy bonita con Daredevil, Devil, si en caso tienes a Daredevil Devil en una eh, ya ya lo tienes jugado digamos en la partida pues simplemente vas a visualizar dónde va a dónde va a jugar el oponente las cartas y cuál es la ubicación donde no va a jugar nada o jugará la carta más débil de repente de poder y ahí te conviene lanzar profesor X ahora una de las cosas que recomiendo acá es que qué pasa hay muchos mazos también que están jugando con cera control donde estamos viendo muchos killmongers presentes también incluso en mazos de thanos también se encuentran killmongers presentes entonces acá lo que vas a tener que proteger sobre todo y en lo posible es la gema del alma o la Gema morada también que es la que le va a dar el Bosteo a Thanos, esas dos gemas son Muy importantes, más que todo la morada Sobre todo, porque si se, muere, si se muere La morada por un Killmonger El bosteo de Thanos pues no va a servir Y por gusto que hayas tirado Todas tus gemas completas, entonces por esa Razón muchachos, es bueno siempre Ir proyectándose donde puedes jugar A Profesor X si ya lo tienes en mano Juegas una gema morada y Donde, la vas a, donde juegas la gema morada generalmente es donde Vas a lanzar a Profesor X para que Un Killmonger eventualmente no lo vaya a a eliminar a esa, a esa gema entonces tienes que proteger por ahí alguna de las cartas, eh, como les decía es muy bueno Profesor X, es una carta muy linda, es una carta que te asegura muchas veces eh, la victoria en una ubicación y luego solamente tienes que preocuparte en ganar una de las otras dos ubicaciones y ahora muchachos nos vamos con Valkyria que esta carta generalmente se juega en turno final como factor sorpresa, esta carta no la vas a querer jugar antes, siempre la vas a querer jugar muchas veces en turno final porque ahí te va a asegurar la victoria y sobre todas las cosas no tienes que tener prioridad. Si no tienes prioridad, pues Valkyria se juega al final de todas las cartas. Y ahí es donde puedes setear con 3 de poder a todita las cartas, tanto las del enemigo como las tuyas. ¿no? Y ahí es donde tú puedes obtener esta victoria. ¿Y por qué obtendrías la victoria? Tú me haces a decir, tío. Pero ¿qué pasa? Si Valkyria setea todo 3 al lado del oponente, todo 3 de mi lado, al final vamos a tener, vamos a empatar en esa ubicación. Por supuesto que eso puede suceder. Pero acá es donde va a haberla, hay unas cartas que van a hacer justamente la diferencia para que puedas ganar con valquiria en su ubicación la gema del alma no o la gema anaranjada que tiene Thanos acá pues al quitarle menos uno de poder digamos que tú vas a terminar con 12 de poder en tu lado y el oponente va a terminar con 8 de poder de su lado y con eso vas a ganar en esa ubicación la otra forma también es que tengas a blue marvel que lo haya jugado ya en turno 5 y Valkyria lo puede jugar en turno 6 igual en su ubicación de ella por más que estén seteados 12 y 12 de poder del de lado del oponente y de tu lado luego de haber jugado con valquiria pues vas a tener 4 puntos adicionales que te va a dar Blue Marvel. Así que acá ellos también funcionan muy bien juntos o se complementan. Mejor dicho no necesitas lanzar a Blue Marvel en, el, en la misma ubicación donde vas a jugar a Valkyria. Pero de todas maneras tiene un complemento bastante bonito. Que va a ser de que se puedan digamos que ciertas cosas puedan funcionar acá para que tú puedas ganar la partida. Inclusive a Dahoud también lo puedes setear a 3 de poder. También si en caso no lo pudiste mandar con Viper justamente acá con Valkyria. Así que hay muchas jugadas que se pueden hacer aquí eh, que Valkyria... Kiria va a poder brillar bastante para darte la victoria. Luego nos vamos con Spider Woman que esta es una carta también muy nostálgica, esta es una carta del inicio de la temporada justamente de Marvel Snap allá por octubre del 2022 ¿no? es parte de la primera temporada, esta variante me refiero más que todo eh, sobre todo ¿no? esta variante de acá es del inicio justamente de la temporada de simbiontes, esta carta también es muy buena sobre todo la bostearon ahora le subieron un puntito más de poder, es una 5 8, es una carta que en muchas situaciones te puede salvar la vida también sobre sobre todo cuando el oponente ya tiene cuatro cartas eh, digamos ya ocupadas digamos en esa ubicación y si tú haces un cálculo de repente por ahí y restándole digamos menos uno de poder a cada una de ellas ves que vas a ganar ahí pues sin problema puedes lanzar a Spider Woman Spider Woman la vas a querer lanzar también eh, sin prioridad no o sea vas a querer no tener prioridad justamente para el turno final o para el turno 5. digamos para que Spider Woman salga al último no y después de que el oponente ha jugado sus cartas y las ha develado pues ahí recién Spider Woman trata maximizar su efecto quitándole menos uno de poder a todas ellas. Spider Woman, si tú le llegas a quitar el poder a cuatro cartas de la ubicación del lado del enemigo, Spider Woman vendría a ser como si fuese una 5-12 en lugar de ser una 5-8, así que tiene un efecto muy bonito, tiene un gran efecto la verdad, no se juega tanto, pero en este tipo de mazos la verdad Spider Woman hace un excelente trabajo y ahora nos vamos con el rey del mazo muchachos, que vendría a ser Thanos. Thanos últimamente lo nerfearon, ¿verdad? estaba a 6-11, lo bajaron a 6-10 pero sobre todo lo que nerfearon es la mecánica digamos de poder jugar todas las gemas rápido para que Thanos se bostee, lo que estaba pasando justamente antes del nerfeo de Quinjet y el nerfeo este que le hicieron justamente a la gema azul era que Thanos de alguna forma se bosteaba demasiado rápido, es como que cada 10 juegos que hacías acá pues del mazo que estabas utilizando de Thanos de cada 10 juegos como 8 juegos lo, lo bosteabas a Thanos y lo llegabas a jugar encima, ahora lo que he estado viendo yo es que gracias a este nerfeo y todo lo que ha habido han reducido bastante las posibilidades de que Thanos se pueda jugar bosteado, eh, muchas veces de cada 10 juegos, por ejemplo, es como que, que de cada 10 juegos, dos más o menos dos juegos, te sale Thanos bosteado a 6.20, está muy interesante de todas maneras, pero como les digo, como hay muchos Killmongers, tienes que cuidar tu gema morada sobre todo que esa es la más importante y tratar obviamente de jugar todas tus gemas no siempre pasa, no en todas las partidas vas a poder jugar todas las gemas, la verdad la, la probabilidad de jugar todas las gemas siempre es baja pero siempre te van a estar ayudando estas gemas para poder, digamos, este de tratar de completarlas y bostear a Thanos La mejor situación que puedas tú tener Digamos desde turno 1 Es que te robes la gema amarilla eh, No me acuerdo si era la gema de la mente Creo, bueno, pero es la gema amarilla Esa gema de ahí te va a robar dos cartas directamente O dos gemas, mejor dicho Esta carta te roba dos gemas Y hace de que sea más, más este probable de Que puedas terminar robando todas Y poder activar a Thanos en turno 4 O en turno 5 de repente Para que en turno 6 puedas jugar un Prácticamente es como jugar un de, de Infinite Out Sin la restricción por esas razones que Thanos es bastante bueno Aún así si en caso no tienes Spider Woman, Valkyria Digamos no tienes alguna de esas cartas Y estás en turno 6 pues Thanos igual sigue siendo Una muy buena alternativa para jugarlo Y por ahí ganar una ubicación por poder Tan solo con el poder Base que tiene Thanos sin necesidad del bosteo Y ahora que hemos terminado la teoría muchachos Ahora sí comenzamos con la práctica Vamos a los gameplays <risa> <risa> Pipapio Tú eres mod aquí, pues yo te, yo te estoy diciendo Tú como eres mod acá, vaya a hacer trabajo allá Y saque... Y saque clip ahí, pues viejo ese, ese es la chamba ahorita, pues viejo, que estoy pidiendo A ver, acá Mindstone creo que puede poner acá, sí, sin problema Sí, también podemos aprovechar una vez ahí Que se, que se muera la Mindstone o sea, que cuando sale la Mindstone, la cosa, la, el, por lo que estoy viendo, el Winry de Thanos se, se sube bastante, eh. Labure, perro, labure. Son horas extra de trabajo. Oye, Fipapi, en serio, su tiempo es caro, eh. Muchachos, no es cualquier cosa el tiempo de Fipapi, eh. No es cualquier cosa, viejo. El tiempo de Fipapi sí cuesta bastante. ¿no? Acá puedo lanzar un profesor X en este lado, incluso. Y acá puedo preparar una Valkyria para después. O sea, que no sé si lanzar acá el profesor. Oye, profesor, si yo lanzo Titania y después lanzo Profesor X. Titania se, que, si se queda conmigo, ¿no? No se va, ¿no? La vaina es que no sé si el man va a jugar ahí, pero bueno, a la mierda. Bien, bien, bien, bien, bien. Salió genial, salió genial. Todavía, ok, no, no, pero ¿por qué? Perro, perro, perro, ¿por qué? Me arruina los planes el perro, viejo. Ay, no, no, no, no, por favor. Por... Ok, Profesor X. Nada, peso, tampoco no es tan bueno, viejo. Espérate. Tenemos un problema aquí, O sea, puedo hacer esto acá igual. Gracias, Natas. Muchas gracias por el follow. O sea, esto es una... Porque, ¿Sabes por qué te digo que esto es una alternativa? Porque si es que va... Galactus no puede ir al medio porque se destruye, ¿verdad? Igualito, claro, le conviene. Pero a ver, si él destruye al medio... Si él hace Galactus al medio... Yo tengo la chance de poder poner una cosa más y luego poner Valkyria, ¿sí o no? Dejar que él me vaya ganando, sí. Ah, ya jugué el otro medio. Tienes razón. Sí, yo creo que Cosmo a la derecha, eh. Para tener más opciones acá. Ojalá tuviese para poder jugar más cartitas. Hubiese juego Viper acá al medio. Hubiese jugado Dar de a la. Sí, pues más o menos, ¿no? Bueno, si lo hace el medio, igual tenemos nuestra coartada, eh. Juega al medio, muy bien. ¡Ah! ¡Sandman! Está bien. Se puede ganar entonces. Esto lo juego acá y juego Valkyrie al final. Yo debería por ganar. A menos que tenga Galactus ahorita. Sería gracioso eso. Tiene Galactus. No, no, puede tener Galactus. Ya no le va a servir. Vamos a tirar, vamos a jugarla así, ¿ah? ¿eh? Valkyrie acá. No, estamos muy traumados ya. ¿eh? Con Galactus estamos muy traumados. Este, Valkyrie acá. Va a ser God, vas a ver. Es que él solamente puede llegar a jugar una carta. Y Valkyria. Ahora yo voy a poder jugar cuatro cartas de mi lado. Él solamente va a tener tres de su lado. Y encima tengo el Soul Stone. Y tengo el Blue Marvel de mi, de mi favor. Entonces. Ya, y lo mejor es que él tiene prioridad. Así que ese está muy bonito. Y así quisiera tirar un aero a la derecha. No le va a servir tampoco. Ay, qué lindo está esto, viejo. Esta jugadita me encanta. A ver. A ver señor ¿Qué es lo que tienes para jugar acá? Viejo, si tiene Cosmo Igualito le ganaría si tuviese Cosmo ahí, eh ¡Ay! Cairo, eh Mira, mira, mira la Valkyria mira lo, mira lo hermosa que es la Valkyria acá Mira lo hermosa que es la Valkyria acá ¡Toma, perro! Mira, qué bonita es la Valkyria acá, viejo eh, Hermosa la Valkyria Qué pato que suerte, que... suerte de campeón ha sido, ¿no? Sí, sí Esa sí fue fortuna, como dicen. Tuve suerte ahí. Ok, vamos a poner esto acá. Que ahorita la zona negativa está muy FK. De las 5 que dicen que bajan. Yo estoy pensando en ahorrar, dices. Eh, yo es que dice, yo estoy pensando en terminar de ahorrar y comprar a Sentry. Sé que la mayoría le pareció una mala carta, pero siento que me va a gustar mucho usarlo. Pero con qué lo quieres utilizar a Sentry? Uy, le ha salido acá, viejo. Bueno, acá puedo. Eh... Espérate. Este debe ser Shuri seguramente, ¿no? Vamos a ir lanzando titanio por acá en todo caso. ¿Cómo está? Jan98, viejo. Qué jovencito. ¿El 98 has nacido tú, Jan? ¿O, o estás que, que nos hueveas acá? Ya, entonces... Hub, ok. Sale Wolverine acá, ok. Hmm. Puedo hacer esto acá, esto acá, esto acá. Ahí estamos Bien. ¡Ah, su madre! Ya anda el 98, viejo, ¿eh? O sea, que eso dice que los que han nacido en el 98 son los más bravos, ¿o no? O me, o me está engañando, viejo. Me está engañando la cosa. Uy, Viper ahí, ya. ¿eh? Gran central. ¡Oh! Wolvein acá. What the pack? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es esto, chico? Ya. Estoy pensando acá qué es lo que voy a hacer ahorita Puedo darle una de estas cosas al otro lado, ¿verdad? Porque ponerle Cosmo acá ahorita creo que no me renta todavía el problema acá es que en el Gran Central puede salir... Ah, ti me has fregado acá. Bueno, vamos a ver qué hace. Viper izquierda. No sé. Yo sé que Titania regresaba hacia mí. Pero igualito va a regresar hacia mí. No te preocupes. Ella siempre regresa hacia mí, viejo. Titania... Oh, tiene Misterneates. Mira, eh. Menos 10 de poder. Acá el problema es Iron Man. Iron Man... Bypasea lo que hace Valkyria. Lo otro es que haga esto, pero... Puedo hacer esto acá, sí. Todo depende de lo que vaya a lanzar. A ver, espera, espera, espera, espera, espera. espera. Tengo todavía una gemita más, ¿no? Tengo una gema de podería, que eso lo puedo utilizar para pasarle después a... Pasarme a Titania, ¿no? Para mí. Todo va a depender de lo que vaya a bajar el Gran Central acá. Blue Marvel. Nah, viejo. Me bajó lo peor. Justo lo peor me lo bajó. Mala suerte. Qué malo me lo bajó. Justo quería utilizar Viper a la derecha y probablemente tenía la partida ganada ahí. Eso sí fue doloroso. Ya, yeah, acá hay una forma de repente. Esto puede ser acá y esto puede ser acá. Pero ya está complicado ya. Yeah. Spider medio siento que no va a hacer nada, ¿eh? Izquierda está ganado. Acá no hago nada igual. Acá todavía puedo ganarlo a penitas. O sea, si quiero trato de, de ganar las dos ubicaciones, ¿no? Y, ya le, y dejo que él haga lo que quiera. De repente él puede poner una carta a la izquierda y me devuelve Titania encima, así que... Sí, se puede jugar, ¿eh? Al riesgo se juega igual. Ah, no. Debe tener este. Mystic no. Mystic no puede jugar. Ok. Bien. Espérate. Pero ya no va a tener energía entonces. A ver. Spider Woman. Let's go. Perro. Wow, viejo. A ver. Por acá. Oh, crack, de nuevo, sí, sí. Hasta que. Oh, bueno, pues esto esta porquería la cambiamos una vez. Y esto por acá, por si acaso. No vaya a ser de que salga Santorum ahí. Sería buenísimo poder. Oh my god, viejo, ya. Yeah. ¿Quieres que quieren comenzar a jugar ahorita? Eh, ¿quieres, ¿Quieres jugar ahorita mi partida, Andrés? ¿O quieres jugarla todavía en la siguiente partida? Ah, pero tú eres millonario. Ah, que mira, ve el ve hablando. Yo compro de Estados Unidos toda la vida, pe viejo. El, el, el rico humillando al pobre, pe man. En la siguiente, Andrés. Muy bien, viejo. A ver, entonces acá... Sí, mira, ver, esto acá está bueno. Acá se puede llenar la ubicación rapidito. Esto sí. Y está. Espérate. Yo creo que mejor se debería hacer esto así. No. Es que el movimiento va a ser al final Ya, ya, ya, ya. El movimiento es primero Y si sí, tenemos que llenarlo así nomás Ya, a lo que, a lo que quiere entregar La balsa, lo, lo bueno es que la balsa es nuestra América Chávez, ya Ay, mira este perro Es un maldito perro, viejo Bueno, tengo todavía ahí al, al Lord Blue Marvel Se empoderó, eh Se empoderó el hombre acá se empoderó. Esto, esto es lanzarlo al final. Rino. Muy bien. Ah, tú estás, tú estás en Venezuela y estás gastando dólares, viejo. Uy. Mi viejo. Eh, ¿Qué es lo que puedo hacer acá? ¿Qué me saldría más a cuenta aquí? ¿Me puede salir más a cuenta hacer esta jugada? Y después al final hacer Thanos a la, a la izquierda? No sé Porque Blue Marvel igual acá lo, lo puede, Le puede tirar sorpresa ¿eh? ¿O lo otro es tirarle Spider-Man acá? Es que todavía me faltan varias gemas Para jugar ¿No? ¿Podría tirar esto por aquí así? No sé si se venga Magic. Tenemos todavía para hacer otra jugadita ahí por si acaso. Ok. Está bien. Ya. Eso quiere decir que esa partida... ¡Ay, cerebro, papá! Tu de está titania, Titania, Titania. Si sale Titania le puedo ganar. ¡Titania! Mm, ¡Ah! ¡Ah! Ya, con esta gemita se le puede ganar. O sea, con esta gemita nada más bajando el poder acá me parece que pierde, ¿verdad? El bosteo, ¿no? Ya, y luego... Pues esto así supongo, viejo. Pero tira Mystic. Ya, pero si se viene Mystic, igual Mystic no O sea, estos manes como tienen menos uno de poder Creo que ya pierden el bosteo, ¿no? Ya pierden Porque pasan a tener dos de poder ya, ya no tienen el poder homogéneo con los demás O sea, ellos sí pierden O sea, los de la izquierda pierden el bosteo El medio es lo que tengo que tratar de luchar Entonces lo que tengo que hacer acá Acá no sé, puede ser que tenga también ¿Sabes lo que me...? A ver, va... puede ser que ponga eh, Valkyria si pone, o sea, si juega todo al medio, él pierde porque a la derecha yo también con Blue Marvel los voy a bostear a ellos y voy a tener 7 de poder. Pues voy a jugarlo así. A ver qué va a hacer. Él, aparte que tiene ya eso. Ahora va a tirar Valkyria acá seguramente. Aquí el modo. No, no. Ya no le gano ya. O oh, sí, no, no le gana. Eh. ¡Aguanta! Mira, ve, mira, mira lo roto. ¡Doy esa victoria, viejo! ¡Toma! Está bueno esto acá. A ver, ¿qué hice acá? Es una combinación de mis dos nombres: Luis Orlando y mi hermano cuando era niño me decía los dos nombres. Se llamaba Luis Hor, dice. jajaja, <risas> Ignacio Mini. ¡Ah, Luis Hor! Ah, mira, ve, qué bueno, viejo. Pues está bien. ¿Qué, qué? ¿Me, me alegra mucho que te esté yendo bien, viejo. La verdad es que me alegra un montón. Y ojalá que en Hearthstone pues te vaya bien, que la rompas ahí, bon. que le. Que ojalá que el juego no defraude nada más. Que, que siga. Que haga su chamba, bon. que haga lo que tiene que hacer. Porque la verdad que nadie quiere ver caer a Hearthstone en realidad. Sería genial que siga siendo una competencia para, para Marvel Snap. Y Marvel Snap se vea motivado a querer este, superar a Hearthstone. Y tengan que hacer cosas mejores. Eh, eso sería lo ideal la verdad. A, a, mí, a mí la verdad no me, no me, no me alegraría que, que juegos de cartas comiencen a, a quebrar o a cerrar sus juegos. ¿no? no me alegraría eso a mí. Más bien me parecería desafortunado eso para la competencia. ¿no? Uy, ok. Igual es Ya le saqué provecho ya ¡No! ¡Oh! ¡Ay! Uh. Ah, espera, espera Positivo, positivo Pásale de Hood Pásale de Hood ¡Toma, perro! Ya, puede tener Blue Marvel todavía ¡Uh, su madre, viejo! ¡What the fuck! Damn girl Ahí está casi sí. Damn girl Casi le iba a jugar Titania ahí eh Ay, perro maldito Se limpió todito su mesa Ay, eres un perro Eres un perro Este es el, este es el Kidmonger que juega a muerte, ¿no? Ya va a estar complicado ganar acá Mmm... Tengo más gemas acá, sí. A ver, estuvo durmiendo en la hora y por eso terminó... Mm. No, Harson, Harson para mí era un juego increíble. Muy, bon muy bien hecho el jueguito. Ya. Yeah. A ver, yo tengo la prioridad acá, viejo. Pero el problema es que está muy débil spider- woman también podría ser una muy buena cosa pero que eso también podría ser así sin problema ¿o? claro y que podría traer el monstru el monstruo podría poner a la derecha al medio también lo podría mover vamos a dejarlo ahí a ver qué cosa convierta era lo divertido no isla muy viejo Thanos ya salió, muy bien Thanos sale ya bosteado, pero no sirve de nada eh, Eso fue Co-creado por un hombre de cosas que se parecen mucho Al Hearthstone en el Snap, dices Sí, eso todo el mundo lo sabe Broad es el dueño de Second Dinner, que son los creadores de Marvel Snap A ver Space Stone Valkyria la tengo acá Valkyria podría ayudar a ganar esto No, pero, él tiene la prioridad Bien, Valkyria, no, no salió si nos sale Valkyria se complica la situación. Esto puede ser acá. Solamente se puede jugar una sola carta, ¿no? ¿Sería mejor esto? ¿O sería mejor esto? Es más fuerte en realidad. Y encima él tiene prioridad. Así que sirvió a jugar a la izquierda. ¿Va a jugar Shang-Chi ahí? ¡Aero! ¡Bien, compadre! ¡Mira qué lindo, viejo! ¡Eso Spider-Woman haciendo la partida! ¡Let's go! <risa> ¿En qué te podemos ayudar, chiquilla? A ver, por favor, dinos. ¿Qué ha pasado? ¿De repente tienes algún problema de, de alguna índole? Que por ahí de repente lo, acá los sobrinos puedan decirte... Puedan decir cómo resolverlo, eh. Mm. Ya, esto puedo ir acá. Y de ahí puedo poner... Fijándome más o menos en una valquiria, ¿no? En una valquiria sí. Oye, la chiquilla es viciosísima, viejo. ¿En qué nivel de pase de temporada esta chiquilla? Siempre te pregunto esa vaina. A ver. Si yo te he dejado en la calle, dice. Ah, la miércoles. Ah, no, eso sí, eh. Ahí sí está pasando algo, eh. A ver, espérate. No... Uh. No. Ya no sé si quiero seguir tirando más gemas acá Porque está, estoy con la mesa muy sobrecargada ahorita Vamos a hacer esto así Él de repente va a jugar al medio ahora Y si tiene alguna carta de 3 y 4 Se va a ir al medio también Vamos bien A ver, ¿qué va a hacer acá? Claro, Spider-Man se va ahí Demon Él solito se taponió ahí Ya no necesito hacer nada yo ya Ay, viejo. Pero qué dolor esto. Qué tremendo dolor esta vaina. Eh, esta es una carta de coste 5, sí o no. Ya, eso se va a quedar a la derecha. Porque si hubiese querido jugar al medio ahorita, este man es capaz de jugarme alguna carta también. O sea, yo puedo llegar a 8 y él tiene 7 de poder de diferencia, ¿no? Oye, pero en verdad le puedo jugar y puedo al final puedo ganarle 3-5. Sí, ¿no? Puedo jugarle así todo a Berraco. Le puedo jugar esto acá ahorita, ¿eh? A menos que él tenga un Blue Marvel nada más. Eso me daría problema. Vamos a jugarle Berraco acá, viejo. Berraco, Berraco. Profesor X ahí, Berraquito. ¿Dónde es esta? ¿Tú quieres que ya... ¿Tú quieres que lo a Joto? ¿Tú quieres que lo banee ya? Eh, Spider Woman, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien. Me tira cuatro ya. De acá lo bonito... Es que tenemos el Blue Marvel Pues demonio Y es más que suficiente para ganar Ahora tiramos Snap Porque de todas maneras Si quiere jugar Él dirá Ah, me está bluffeando seguramente ese perro Vamos a ver si acepto No me acepta viejo el Snap eh. ¿Cómo estás Pebete? Muchas gracias por el follow Bienvenido Uy, me aceptó viejo Él pensaba que no le podía ganar Toma perro Está bonito, viejo, está bonito. ¿Y ustedes ahora cuando no tienen aire acondicionado, muchachos que se compran algún ventilador o agarran ahí una hojita pe viejo y se ponen a hacer esto con la mano, con su propia mano se abanican? ¿Cómo hacen? Sí, yo creo que esto de acá es lo único bueno, ¿no? No tiene, no está nocel. Sé. Kitty Pride, ok, my God, otra vez esa carta. Ventilador, la hojita cuando hay corte de luz y Se encerró en el baño fresco dice. <risa> ok, y acá Espérate, acá tengo un problema Bestia se puede cargar al Green Goblin Aquí, eso es lo malo Voy a poner esto acá Ok Otra vez Kitty ahí ¿eh? Necesito Mmm... No hay otra. Hay que tratar de ganar el robo de cartas acá, ¿eh? eh yo hago las extras en el trabajo, así puedo estar en el aire. Dice, así puede estar en el aire acondicionado. ¡Hala, miércoles, viejo! Actualmente, tiburón, ¿eh? ¿eh? Ventilador, dice: Yo tengo una duda con Thanos. ¿Sigue, sigue teniendo más de si se mata. Si se mata la gema morada, pierde más 10 de poder. La, la única gema que debe estar en el campo de batalla, que debe ser la sobreviviente, para que Thanos tenga el bosteo después de haber jugado todas las demás gemas, es esta gema acá. Si esta gema te la matan Por más que hayas eh, jugado las demás gemas Pues el Thanos pierde los, el bosteo al poder de Pero igual yo tengo la prioridad No, eso es lo malo Pero él tiene una sola carta Nada más Buah miércoles esto No tengo como jugarlo Ya, vamos a tratar de ganar con fe viejo Vamos ¿Va a jugar? Bueno, sí. Yo estoy jugando de último también. No pasa nada. ¿Contra Galactus este mazo? Sí, porque justamente este mazo avienta basura. pues, po. Justamente por eso, es que, por eso es que Galactus... Este mazo vendría a ser el counter de Galactus, sí. Por todas las cositas que tira. Tienes ahí a Titania. Tienes a Viper, Green Goblin. O sea, tienes ahí varios elementos para jugarle la vida. O... Oh, ah, Bueno, bueno, bueno. Vamos. Dime que no me lo vas a devolver, por favor. Sale Viper, a la hora que sale pinche Viper. No, pero bueno, es como darle 5 de poder, así que tiene. Uy, mira, ni así ganó, eh. Mira lo fuerte que están acá, viejo. Y ya se. Hace... Ah, no, pero Kitty la puede seguir sacando, ¿no? A ver, si Kitty la saca. Tampoco hacer esto acá también si quiero. ¿Dónde rentaría más tirar? ¿Tu primera Infi, papi, cuál? A ver, eh, profesor está bueno acá también, ¿eh? Pero prefiero ganar una nueva, creo, ¿no? Es muy necesario, nulengala. Oye, Joto, ¿ya regresaste ya? Ya está el perro, viejo. Ya regresó el perro. Ya con otro fake news más, viejo, ya. ¡Toma, perro! este ¿Es muy necesario un en Galactus? Eh, sí, generalmente cuando lo... ¡No! ¡No, viejo! ¡Hala! Y me juega todo lo más broken todavía ahí, viejo. ¡Qué asco! Pero bueno, igual se sigue todavía ganando, ¿no? Que no tengo nada mejor que jugar también. El único que tengo por hacer acá. Él. La izquierda no le sirve. A ver, espérate. Seis. No tiene cómo ganar supuestamente acá. Dije que era mejor izquierda. Bueno. Ya está hecho. Creo que igual acá podríamos ganarle al. Le podríamos ganar a un Magneto Ay, mira, ve, nada, viejo Acá no, nada le gana a Tano, yo te estoy diciendo No tienen fe ustedes, viejo, ya ve Por eso era la cual, profesor X Yo sabía que iba a lanzar Giganto a la izquierda Por eso hice todo eso, viejo Ve, muchacho, pe, falta más experiencia, eh lo que les puedo decir de este masito muchachos es que es súper recomendado por mi parte, la verdad está bastante bueno, está hecho para subir de rangos como les digo, en este metajuego donde hay muchos galactos y muchas shuris, este mazo te va a servir bastante, incluso hasta con los mismos cera control también este mazo molesta mucho porque bloquea ubicaciones, da bosteos, manda cosas inútiles para el otro lado también, así que por ahí le haces algún daño también a los mazos de cera control, es muy eh, bonito, este mazo tiene una diversidad estratégica muy grande, me encantan todos todas las cartas que tienen acá compuestas ya les dije también al inicio del video cuáles podrían ser los posibles reemplazos también para este mazo, la verdad todo lo que hace me encanta bastante, lo he disfrutado, espero que ustedes también lo disfruten porque es un mazo muy distinto a lo que normalmente solemos ver de Thanos, ¿no? en las otras versiones que hay que son versiones más serias, pero esta versión me parece muy buena la verdad para divertirse jugándolo y sobre todo ver cómo el oponente también se tiltea al estar recibiendo cosas eh, digamos inútiles o al ver algunas publicaciones, unas ubicaciones, perdón, que están siendo bloqueadas ahí por alguna de las cartas que tienes acá. Pero bueno, muchachos, hasta aquí llego yo. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Ya sabes, si tienes cualquier duda o consulta, la puedes dejar aquí en los comentarios. Recuerda que todos los días de lunes a viernes por las noches estoy transmitido en la plataforma Moral. El enlace lo tienes también de invitación. Lo tienes justamente en la descripción de este video. Así que ya sabes, te espero allí. Un abrazo para ti.